El procedimiento para almacenar un proyecto de Excel Learning en Google Drive y poder visualizarlo como página web se ha modificado recientemente. Ahora, una vez que hemos subido nuestra carpeta autocontenida con todos los archivos del proyecto web, si vamos a buscar nuestro archivo index, hacemos un doble clic y aparecerá el código fuente del mismo. Antes teníamos una posibilidad desde aquí de obtener una dirección visualizable directamente en el navegador, pero ahora mismo no la tenemos. Sin embargo, hay una posibilidad para volver a visualizar esta página. Buscamos en la URL y dejamos solamente la última barra y la cadena de caracteres que identifica, que va a continuación de ella y que es la que identifica a nuestro archivo. Delante de este fragmento de la dirección que hemos dejado escribimos google drive.com barra host simplemente esto google drive punto barra host esto es lo que tenemos que añadir por delante de esta barra ahora al pulsar intro google añadirá otra serie de caracteres identificativos y tendremos ya nuestra versión navegable de nuestro proyecto de Excel Learning, en la que podremos ir adelante, atrás, etc. Como esta dirección es muy larga, podemos recurrir a nuestro acortador de direcciones, por ejemplo, geo.gl, y dentro del acortador pegamos la dirección, pulsamos el botón shorten, y aquí tenemos ya una dirección corta que como vemos nos está llevando a Vamos a comprobarlo, pegamos intro y vemos que automáticamente nos redirige a nuestra página navegable.